nosotros vía a la, a la decepción que nos llevamos con estas autoridades, nosotros hagamos un llamado y no descartamos, no descartamos de que se unan San Francisco de Macorrientero y otras zonas de, de nuestro grupo también que están afiliados. Pues nosotros le digamos a las autoridades que se atengan a las consecuencias porque ya ellos nos fallaron a nosotros. Y nosotros vamos a salir a la calle con toda la fuerza y con todo el valor que nosotros tenemos para luchar en contra de esa planta de gas como propagas. Hemos agotado... Todos los pasos legales para que esa planta, eh, hoy ya no estuviera ahí todavía mencionándose esa planta de acá, por lo que pasó, que aquí la gente parece que se le olvidó.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 Eh, le damos gracias a Dios que lo que tenía era un poquito de gas, que si ese tanque hubiera estado lleno, hoy oh, no la estuviéramos contando en esta comunidad. La gente parece que se le olvida esa parte, pero nosotros, como siempre hemos estado activos, nosotros no se nos olvida. Y nosotros cuando llevamos un caso, nosotros nos gusta llegar hasta el final. Esa planta de gas, eh, delante de Dios y delante de la ley, está ilegal ahí. Si no hubiera pasado ese caso, quizás con el tiempo que tenía esa planta ahí... Hoy no estuvieran aumentando eso, pero pasó ese accidente como un aviso para que otro día no vuelva a pasar. Nosotros siempre estamos eh, en contra de esa planta de gas por lo que pasó. No de que por la compañía nada, sino por lo que pasó. Así que nosotros le soltamos a, al pueblo de San, San Francisco de Macorís que nos sigan apoyando estos sectores. Decidimos, después de dar todos los pasos necesarios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 estos sectores van a estar en juega en, en esta comunidad de Cuesta Blanca hay otros compañeros que ya comenzan a llamar a apoyarnos y esperamos que todos los grupos que pertenecemos también nos den nuestro apoyo porque es una uh, algo justo, nosotros teníamos año y medio que tiene esa planta y la gente diciéndonos que nos tiráramos a la calle, nosotros pensando en los choferes, en el chiripero, en el que trabaja, ¿me entiendes? Nosotros no lo hemos hecho, pero ya nos cansamos y es para la calle que vamos y que se para las autoridades, que son dos días de llamado, pero puede ser que se pueda tender o que nos reunimos para seguir entonces, si no hacen caso, eh, nosotros entonces eh, juntarnos y volver a proponer qué hacer con la cuestión de esa planta de gas, porque no la queremos. Él.